Yeah. Ah. Yeah. Yeah. Tan rayado con el mundo, no ha pasado una hora y ya voy por el segundo fan, siempre de lo imposible, un corazón sensible y me acostumbro hasta que el mundo. Tan rayado con el mundo, no ha pasado una hora y ya voy por el segundo. Un corazón yo. sensible y la ah. acostumbro hasta que lo hundo. Profundo es el abismo en el que caigo y no me entero. Hago daño cuando miento, pero aún más si soy sincero. La sonrisa con el humo y los sueños al cenicero. No conozco el ser feliz, o al menos eso yo creo. Porque todo lo que veo está rodeado de una niebla. Espesa de esas con las que no ves más allá. Y que falla en mi cabeza para solo ver el mal. Qué difícil disfrutar si no disfruto de mí mismo. No tendrá nunca buen gusto Me frustro por no decir siempre lo que pienso Pero es tan extenso y denso que hasta yo mismo me asusto A veces solo pienso que hago bulto Y duro de la duda y me la suda el que saluda Con buena cara a la cara y en la espalda un puto Judas Que mal reparte el karma las cartas de quien te jura Promesas vacías a una fe que están ayunas Aún puedo ver sus ojos y en el cielo está la luna y con el 3 viene el express, por mí como si es el tren que me arrolle y a chuparla. Cinco años sin coca y uno y medio sin privarla, nada cambia. Si dentro mío nada cambia, el entorno es lo de menos para el que ya nada sacia. Al menos por mi casa ya no pasa la ambulancia. Y tengo una familia que puede con las ilusiones rotas y el alma que se vacía Para mí seguir en pie me parece una ironía Y aquella que me amó recuerdos de melancolía Y para todo lo que fue ya no será Ya se verá otro día tan rayado con el mundo no ha pasado una hora Y ya voy por el segundo fan Siempre de lo imposible un corazón sensible Y me acostumbra hasta que el mundo tan rayado